Bueno, buenos días. Muchas gracias a la ACP por esta invitación. Yo creo que después de la presentación de Luis Fernando sobre los desafíos que tiene Colombia, eh, pues la idea es hablar un poco del contexto global en el que estamos en la transición energética, porque los desafíos de Colombia son enormes, pero no se nos puede olvidar todo lo que está pasando eh, alrededor. Entonces, el, el, el, uh, lo primero que vale la pena recordar es que la transición energética ha generado cambios en la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad. Esta no es la primera transición energética que a veces parece que se nos olvidara y como nos vamos a reinventar otra vez el mundo. Y las transiciones energéticas sí han reinventado el mundo. Eh, y en esta, en la transición energética... Algo que es muy importante es que lo que será fundamental en esta transición energética del siglo XXI es la madurez comercial de las nuevas energías, como lo vamos a ver. Porque antes la disrupción la generaron orientadas por la oferta. ¿Qué quiere decir eso? El buen dicho en que decía, la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Se acabó la Edad de Piedra porque llegaron nuevas fuentes energéticas que transformaron a la sociedad. La diferencia que tenemos hoy en día en esta transición energética es que es una transición energética orientada por la demanda. Y orientada por la demanda principalmente por la preocupación alrededor del cambio climático. Y esto es importante desde el punto de vista del de rol que tienen los gobiernos y las políticas eh, alrededor de la transición energética, porque distinto a antes en donde la transición energética fue impulsada por la oferta, por la llegada de nuevas tecnologías, por la disrupción que eso generó, esta es impulsada por el cambio climático y la manera como lo vamos a resolver es vía unas políticas públicas adecuadas en asocio con el sector privado para desarrollar esas tecnologías. Eso es absolutamente fundamental. De cualquier manera, a lo largo de la historia de la humanidad y más en el mundo que vivimos hoy y sobre todo en el futuro que viene, en donde, como decía Luis Fernando, solo va a haber más consumo de energía. En la era de la inteligencia artificial, en la era en donde vivimos pegados a un celular, eh, no, o sea, va a tener que pasar muchas cosas en eficiencia energética antes de que seamos capaces de disminuir el consumo de energía. Entonces eso es algo que tenemos que tener presente, tenemos el cambio climático, tenemos un, una población mundial demandando todos los días más energía y la única manera en que esto funcione es que uno mantenga este equilibrio, digamos que es el trilema de la energía, que ha sido el trilema siempre, y es uno asegurar que la energía siempre está disponible o que hay 100% de confiabilidad, nadie quiere prender la estufa para hacer el café esta mañana y que no haya gas, eh, dos, que sea asequible, todo el mundo se está quejando de los altos precios de la energía, entonces uno tiene que diseñar sistemas que sean eficientes respecto a, a los costos para los ciudadanos. Y tercero, que sea sostenible porque necesitamos enfrentar el tema del cambio climático. Y creo que cuando uno ve esto es claro que es un trilema, pero a veces uno oye las conversaciones y parece que solamente necesitáramos equilibrar una punta de ese triángulo. Cualquier punta que falle, nos vamos a equivocar. Y son las tres cosas las que hay que mantener. No se puede sacrificar ninguna. Alrededor del cambio climático, hay un tema, y ahora Luis Fernando lo mostró, Colombia tiene que centrar su discusión en adaptación. Y estamos concentrando la discusión en mitigación. Claro que tenemos un rol en mitigación y ya vamos a hablar. Pero mientras Colombia es uno de los países que menos emite, como nos mostró Luis Fernando, Colombia es uno de los 20 países más vulnerables a los efectos de cambio climático por dos razones. Uno, porque vemos que todo el día nuestra infraestructura de todo tipo está sufriendo por la variabilidad climática y dos, porque la dependencia hídrica de la matriz energética nos hace mucho más vulnerables frente a la variabilidad climática en los efectos del cambio climático. Mientras tanto, estamos concentrando toda nuestra discusión de país en mitigación cuando nuestro mayor desafío es el desafío de adaptación. Entonces, hay que, en cambio climático, estos son los tres elementos fundamentales que uno tiene que tratar. Colombia tiene que trabajar sobre todo en los temas de adaptación porque además creo que en los temas fiscales no solamente tenemos una vulnerabilidad por los costos que eso pueda traer a futuro y que hemos visto siempre que tenemos problemas en nuestra infraestructura. Y ya vamos a hablar del rol que podemos tener nosotros en, desde el punto de vista de mitigación. Mitigación al final, ¿qué es? Es eh, poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y poderlas reducir de una manera significativa para que no lleguemos a un nivel de no, de, a un punto de no reversa en el universo. Y de esa manera, y yo creo que eso es lo que más importante pasó en el 2022, solo, le va, solo se va a lograr a través de políticas públicas que incentivan la generación de energía que reduce las emisiones, no que prohíben los otros energéticos, porque terminamos teniendo un problema de seguridad energética. Eh, para bien o para mal, la crisis de Rusia y Ucrania volvió a traer a, al centro de la discusión mundial el tema de la seguridad energética. No se nos puede olvidar nunca que el mundo energético siempre ha estado de, dominado por las tensiones geopolíticas y esta no es una, este no es un momento distinto al que hemos vivido siempre. Lo primero es el tema de Rusia y Europa. Eh, fue el momento en que Europa puede ver lo vulnerable que fue al ponerse en manos del gas ruso. Realmente en el verano del año, en el invierno del 2022, varios países europeos no sabían si iban a tener suficiente gas para pasar el invierno. Tuvieron la fortuna que tuvieron un invierno suave y eso permitió mantener la confiabilidad pero los europeos al mismo tiempo, y, y creo que el mercado energético demostró una capacidad de reaccionar, de generar plantas de gas natural licuado, de aumentar, digamos, en integración para que no hubiera un problema de suministro, pero Europa, y por todas estas disrupciones, eh, invirtió o gastó 800 billones de euros en el año 2022 para poder resistir lo que sucedió desde el punto de vista de amenaza energética. Y todavía el 23 sigue teniendo riesgos. Y una de las razones por las que la Unión Europea o porque en esta, digamos, guerra no ha habido una intervención mayor es porque hay una dependencia de los energéticos. Entonces, eso volvió a traer a la discusión global el tema de seguridad energética y que esto no se trata solo de sostenibilidad. Y porque es que cuando uno habla de seguridad energética, a veces uno oye digamos, al, al, al, al, al, a las discusiones sobre cambio climático y parece que fuéramos malos las personas que trajéramos la conciencia de seguridad energética. Pero es que la seguridad energética es vida, porque sin seguridad energética no hay hospitales. Eh, sin seguridad energética eh, probablemente pues, no podemos comer. Entonces, eh, entonces, hay que pensar en la energía simplemente como una fuente de vida y la seguridad energética es parte de esa fuente de vida. Y no se trata de O, se trata de Y, porque el cambio climático es inminente y hay que enfrentarlo. El segundo tema, y de ese tal vez hablamos menos en Colombia, es todo el tema de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Y lo que vamos a ver ahorita en cómo Estados Unidos está enfrentando esto desde el punto de vista de la transición energética no es menor. Eh, en este en, en todo el riesgo, digamos, que se dio a través de Rusia y Ucrania y cómo se movieron todos los actores políticos, tuvo mucha significancia y a eso hay que sumarle lo que pasó en la pandemia, en donde el mundo, de, de alguna manera, enfrentó y se dio cuenta de lo vulnerables que éramos en las cadenas de suministro al tener una dependencia tan alta en China. Y eso no es menor en los temas de transición energética porque, eh, por ejemplo, en el tema de producción de paneles solares, pues prácticamente había una concentración absoluta de producción de paneles solares en China. Y al final, pues estaba pasando... A que China empieza a tener ese control, mientras tanto China sigue creciendo, sigue creciendo su demanda de energía, sigue instalando paneles solares eh, de una manera impresionante al tiempo que hace plantas de carbón. Porque los chinos, como dijo Xi Jinping, eh, Xi Jinping dijo, no vamos a acabar con lo viejo hasta que no lo podamos reemplazar por algo nuevo que lo sustituya de manera confiable. Miren que Xi Jinping... Desde China dice la transición energética es y, no, o, oh, no vamos a prohibir el carbón hasta que las energías renovables no sean capaces de darle energía confiable a los chinos. Eh, y todas estas tensiones que estamos viendo alrededor de Taiwán, alrededor de todas las cosas que están pasando entre Estados Unidos y China y el mundo, pues los vamos a ver, ya les voy a contar cómo reaccionaron los americanos frente a la transición energética. Tensiones en el Medio Oriente, yo creo que esto es algo que hemos visto siempre, pero ahora vemos, por ejemplo, declaraciones de la OPEP criticando los datos de la Agencia Internacional de Energía. Son cosas que pasan que no son menores y que hay que poner atención porque pues, es parte de las tensiones y fíjense que se ve que si el mundo no sigue produciendo petróleo, y el Medio Oriente son los únicos que siguen produciendo petróleo, lo que va a pasar en la transición energética es que hoy la OPEP produce un tercio de la oferta de petróleo y va a pasar a producir la mitad del petróleo que el mundo consume, porque el mundo no va a dejar de consumir petróleo de aquí al 2050. Entonces, solo nos vamos a hacer más vulnerables. Por último, tal vez eh, resaltaría el tema es que Estados Unidos se volvió independiente desde el punto de vista energético porque dependió siempre de Rusia y de Medio Oriente hasta que pudo desarrollar el fracking y el fracking lo hizo llevar a tener unos niveles de reserva y a llevar a tener una independencia energética. El tema es que, como todos saben, el fracking eh, pues es finito eh, y hoy en día las reservas de fracking ya están empezando a caer. Entonces hay una necesidad urgente por, para Estados Unidos para no depender ni de los chinos en transición energética, ni de los rusos en petróleo y tampoco del de Medio Oriente. Y ese es un poco el contexto global. Y yo creo que, que, que a veces nos perdemos tanto en unas discusiones y los mercados energéticos están todos interconectados y no somos un, una isla que nos vamos a poder contener alrededor de todo. Y haremos un flaco favor a Colombia si no entendemos en este contexto global y sobre todo si no entendemos el rol que Colombia tiene dentro de esta transición energética. Hay muchas tensiones pasando, de, digamos, de manera simultánea alrededor de la transición energética. Y creo que el mundo cada vez más está entendiendo que tiene que resolverlas todas en simultánea y no escoger porque unas tienen costos sobre los otros. Entonces voy a poner el primero, inflación de los energéticos. Eh, Alemania decide cerrar sus plantas de carbón y decide cerrar sus plantas nucleares o varias de las plantas nucleares. Depende del gas ruso, el gas, ruso, eh, el gas se dispara como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y... Eso se traduce en una inflación de los energéticos. Entonces, todo termina teniendo una consecuencia y hoy en día hay una discusión alrededor de la inflación de los energéticos por la, los cambios en los costos. No somos ajenos acá, tenemos una discusión alrededor de los precios de los combustibles. Entonces, por un lado queremos… Eh, ser, eh, la, tener la bandera de los más agresivos en cambio climático, pero mientras tanto subsidiamos el 50% de la gasolina y el diésel y esas dos cosas no, digamos que no se hablan entre sí. Los costos económicos del cambio climático están sobre todo asociados a los costos de adaptación. Realmente lo que vemos en huracanes, en eh, cambios de variabilidad climática, etcétera, pues exigen que esa variabilidad climática lleve a hacer unas inversiones en infraestructura, desigualdades energéticas, todavía tenemos cerca de un, de un billón de personas que no tienen acceso a fuentes de energía, de electricidad o de gas, pues cualquiera de las dos cosas, y eh, las desigualdades en energías renovables. Como energías renovables depende un poco de los recursos pues, disponibles, de los recursos naturales, hay una concentración de mayor capacidad de energías renovables dentro de los países desarrollados, Colombia no es uno de ellos, tenemos una gran fortaleza en renovables y por eso siempre hemos sido en recursos y tenemos que aprovechar esa fortaleza que tenemos en eólico, en solar, en geotermia y en hidrógeno. En hidrógeno estamos, estamos catalogados como dentro de los 10 países con mayor potencialidad en hidrógeno. ¿Cómo enfrentar en esta era de las policrisis en donde está pasando todo el tiempo eh, y que así lo denominó el Banco Mundial ¿Cómo enfrentar la transición energética o cuáles son los cuatro tipos, las cuatro cosas claves? Y antes de decirles esas cuatro cosas claves, yo les diría, el secreto de que se haga bien es que se piense con y, hay que sumar, no O. Todo lo que sea O es un error. Porque hoy no, vamos a, no necesitamos sustituir, la demanda sigue creciendo, incluso si la demanda baja vamos a necesitar todos los energéticos, vamos a entonces voy a ir por alrededor de ellos. Primero diversificación, diversificación porque en términos generales uno tiene menos riesgo cuando diversifica, y Colombia lo que debe hacer es aumentar la cantidad de recursos que tiene en su matriz y Colombia y el mundo. O sea, estas percepciones, estas, estas cuatro claves aplican igualito para Estados Unidos y aplican exactamente igual para Colombia. Lo que nosotros necesitamos es diversificar todo lo que podamos, nuestra matriz energética. Todo lo que podamos, necesitamos hidrógeno, necesitamos renovables, necesitamos geotermia, necesitamos todo. Segundo, resiliencia. Resiliencia quiere decir que tenemos seguridad energética y confiabilidad aún ante choques externos. Esos choques pueden ser de la naturaleza, esos choques pueden ser de la geopolítica, esos choques pueden ser empresariales, esos choques pueden ser políticos y lo que necesitamos asegurar es que la matriz energética sea resiliente y que, porque en la medida en que no sea resiliente, vamos a terminar un riesgo o de confiabilidad, y es estar seguros que haya energía, o unos mayores costos que se le traduzcan a eh, los usuarios, que también es inde indeseable. Lo tercero es integración. Hay que integrar todas las, digamos, todas las fuentes, y en esa integración la importación es importante, porque los mercados energéticos están todos interconectados. Y cada vez estarán, entre más electrifiquemos, entre se siga desarrollando más el gas natural licuado, etcétera, vamos a tener más capacidad de ser resilientes, integrando también la importación. No debe, ser una, no debe ser un tabú, debe ser una de las fuentes, pero desde el punto de vista de seguridad energética, que ha evolucionado a soberanía energética, una cosa es diversificar e integrarnos en las cadenas dentro digamos en las en las cadenas regionales otra cosa es depender de terceros lección muy costosa que aprendió Europa en el 2022 y el cuarto transparencia hay un tema en los mercados energéticos en donde yo creo que Colombia tiene una oportunidad de avanzar más y es la transparencia en la información, la transparencia en los datos, la transparencia en los costos. Creo que ahí es algo en lo que el mundo va a seguir avanzando y Colombia no debería ser eh, la excepción. Cuatro cosas además claves que hay que hacer. Lo primero, nueva infraestructura. Y yo acá les diría que es lo que más me preocupa y es lo que es más inconsistente de del mundo y de Colombia respecto a la transición energética. Tenemos todo el activismo posible frente al cambio climático, todo el activismo posible, pero es imposible construir una torre de transmisión de energía en Colombia y en Estados Unidos y en Europa. Y es el típico dilema de sí, pero no en mi, no en mi jardín, ¿cierto? Eh, o no en mi finca, porque eso pasa en la Guajira y pasa en Sopó y es que no, nadie quiere que le construyan una torre de transmisión de energía o que le construyan un parque eólico. Hay que hacer un llamado y si tanto nos surge el tema de cambio climático, el bienestar general tiene que primar sobre el bienestar particular, no hay otra manera de resolverlo. Y eso es muy importante en entenderlo en una transición energética justa y por eso les digo, es la misma preocupación que tiene la Secretaría de Energía de Estados Unidos y es la imposibilidad de electrificar la economía, entonces de electrificar vía la infraestructura. Entonces, o se hace que las cosas pasen o todo esto es ilusión. Segundo, nuevas tecnologías y ecosistemas. Esto se va a resolver no porque prohibamos el carbono, porque prohibamos el petróleo, esto se va a re resolver porque las nuevas tecnologías llegan a un estado de comercialidad en donde la gente los puede adoptar. Un buen ejemplo son los vehículos eléctricos. Todos quisiéramos tener un vehículo eléctrico, simplemente el costo de un vehículo eléctrico, por lo menos en la inversión inicial, cuesta un, dos veces más que lo que cuesta un vehículo normal y aplica igual para una moto. Entonces, hasta que no avance suficiente el tema de almacenamiento de energía y esté al mismo costo, pues es difícil generar una disrupción. Para eso eh, el, los nuevos mercados y sobre todo las nuevas regulaciones son fundamentales y aquí hay un, un yo, creo, yo no creo que es un dilema, pero desde el punto de vista de política pública uno tiene dos maneras de, de aproximarse. Uno tiene la manera de aproximarse que es con el garrote y es prohibiendo y poniendo impuesto al carbono y prohibiendo todo, que en última se va a traducir al consumidor porque no hay ninguna otra manera de hacerlo, o poniendo la zanahoria que es generando generando incentivos Colombia ha transitado desde la ley 1715 del 2014 vía los incentivos vía una matriz energética que admite todos los energéticos todo el tiempo que empieza a avanzar en el impuesto al carbono entonces va navegando esas aguas eh, y la entrada de las energías renovables se hizo sobre todo desde el punto de vista de poner una zanahoria suficientemente interesante para incentivar. ¿Esa zanahoria fue exitosa hasta la subasta? Aló. La suba hasta la subasta, la zanahoria se está pudriendo porque no se están pudiendo hacer los proyectos. Eh, pero ahorita vamos a ver lo que está haciendo Estados Unidos y eh, pues realmente creo que viene el gran cambio en transición energética por primera vez. Y nuevos comportamientos de usuarios porque vemos que la demanda de energía solo sigue creciendo en vez de pararse o eh, bajar. Eh, acá hay como los escenarios que hemos visto, y son los escenarios de las políticas establecidas, de las actuales y, eh, y, el, y los escenarios de emisiones cero. Este es un gráfico que hemos visto varias veces, en donde ustedes pueden ver que la diferencia con el segundo y el tercer gráfico es que baja, eh, la línea, digamos, de arriba es el nivel de demanda total ¿cierto? Pero aún en el escenario de emisiones cero, en donde hay una disminución en la demanda, es muy importante ver que sigue, o sea, que crecen muchísimo las renovables, que es lo que ven ustedes en todo el área verde, pero que sigue existiendo en la matriz diversificación, en donde sigue habiendo carbón, en donde sigue habiendo petróleo, en donde gas natural juega un papel muy importante. Entonces, es muy importante y es, este es uno en donde gráficamente uno ve que indiscutiblemente se trata de I y no de O, porque se sigue necesitando todos los energéticos en la matriz global. Eso es eh, absolutamente esencial. ¿Qué puede cambiar acá? Que realmente la disrupción tecnológica de las nuevas tecnologías sea mucho más veloz y que esa velocidad haga que se disminuya la demanda por carbono o por petróleo. Pero es el avance de las nuevas tecnologías lo que va a hacer que esto sea eh, más acelerado. Pero incluso en el escenario de, de, de net zero, eh, pues vamos a tener demanda de carbono y de petróleo. Yo creo que en lo que yo he observado de política energética... Eh, el momento más disruptor es lo que pasó el año pasado con el Inflation Reduction Act de Estados Unidos. Eh, y, es, y cambia por completo el juego de la dinámica de transición energética. Eh, un poco, Estados Unidos dice, nosotros no nos podemos quedar atrás en la transición energética se están quedando atrás porque no están siendo los productores ni de las granjas eólicas, pues desde el punto de vista de la producción industrial, ni de los paneles solares. Entonces, tienen una dependencia, digamos, de poderlos crear. Y adicional a eso, no existían los incentivos para desarrollarlos dentro de Estados Unidos, que es parecido a lo que pasó con los microchips, etcétera. Entonces, al final lo que dicen es, tenemos que hacer algo dramático, porque si no, vamos a depender de China o de Medio Oriente. Y Estados Unidos pasa el Inflation Reduction Act en el año 2022, eh, se, llama un inflation se llama un acto es bipartido porque se ponen de acuerdo para cómo hacerlo y no lo sacan, somos de los demócratas, somos de los republicanos, sino lo que nos importa es Estados Unidos. Y en ese infl Inflation Reduction Act eh, eh, bipartido, generan y las estimaciones que tienen es que van a generar incentivos tributarios por 370 eh, billones de dólares y que esos 370 billones de dólares van a traer aproximadamente 3 trillones de dólares en inversiones en los próximos años en el desarrollo de todas las nuevas tecnologías. Y esta gráfica, y yo después les, les dejo la presentación para que se las compartan, eh, es una gráfica de Goldman Sachs que me pareció muy interesante, en donde al final lo que va mostrando es el porcentaje que el subsidio de impuestos paga de cada una de las tecnologías. Entonces, lo que… y, y, y para mí, eh, eh, y por eso quiero como acá que le pongan mucha atención a esto, porque yo creo que es la manera correcta, es decir, los gobiernos se dedican a incentivar que se desarrollen esas tecnologías que se acelere la transición energética y las empresas se dedican a desarrollar esas tecnologías y acelerar que eso ocurra. Eh, y, hace, y es el asocio entre sector privado y políticas públicas del sector público lo que va a lograr acelerar la transición energética hacia lo que todos queremos y es seguir teniendo energía, pero eh, descarbonizada. Eh, así se ven hoy en día con el Inflation Reduction Act, eh, cómo va a cambiar los costos eh, de abatimiento de carbono. Entonces, se ve que hay un cambio significativo en cómo van a cambiar los costos de abatimiento de carbono, que es al final el objetivo. Todos queremos tener energía, solamente que queremos que la energía no genere gases de efecto de invernadero. Y eh, este último es mostrarles a ustedes como las diferencias, porque a veces, a veces me o sea, a veces costaba mucho decir, eh, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no podemos nosotros meter ya hidrógeno? Entonces, cuando ustedes ven ahí los costos en los que está el desarrollo de las tecnologías versus el gas, pues pueden entender por qué todavía necesitamos que esas tecnologías avancen, maduren y comercialmente se vuelvan competitivas para que se puedan introducir de manera masiva al mercado. Eh, yo creo que en las empresas de hoylangas estando, eh, pues, acá en la ACP existen unos desafíos muy grandes. Eh, lo que estamos viendo desde el punto de vista global es cómo esas empresas o cómo las empresas globales están enfrentando la transición energética desde diferentes frentes, eh, dado que hay un cambio tan significativo en pues todo lo que viene y en el, el método tradicional de explorar, producir eh, y vender eh, combustibles. Eh, y lo que nosotros vemos es que las empresas están concentrados en estos cinco, en, en lo que llamamos nosotros los cinco CES, que es todo el tema de competitividad, al final hay varias cosas y es, que aplica igual a las empresas como, implica, como aplica a los países, y es que entre un, las empresas tengan mayor resiliencia, mayor diversificación, un portafolio más competitivo, el barril menos costoso de todos, o el costo eh, por petajulio eh, más barato, pues va a ser una empresa más competitiva. El segundo, el tema de carbono, eh, vemos... Cada vez más a las empresas, desde el punto de vista global, pasando, y eso es lo que cambia el Inflation Reduction Act. Yo creo que el Inflation Reduction Act cambia del dicho al hecho, o sea, deja de ser esto un PowerPoint para volverse incentivos de la vida real. Y vemos realmente con este Inflation Reduction Act un cambio muy grande en el movimiento de las empresas hacia el tema de transición energética. Tal vez la mejor manera de decirlo con el Inflation Reduction Act es con estos incentivos por primera vez la transición energética es un buen negocio. Y eso no deja de ser menor porque hace que realmente se acelere porque está todo el mundo trabajando para acelerar la transición energética y mantener esas tres variables. Eh, conectividad y es pues hay que mantenerse digamos con todas las tecnologías tanto las tecnologías duras como la de hidrógeno como la tecnología de datos inteligencia artificial que va a generar unas disrupciones los cambios de inteligencia artificial solo se comparan con lo que hemos vivido cuando la llegada del internet cliente yo creo que cada vez más vamos a pasar de unas empresas que éramos muy, pues las empresas de petróleo y gas, sobre todo las que están en el lado del upstream, no han tenido clientes porque han sido un commodity y cada vez más hay que volverse a ese consumidor que quiere una conciencia, que quiere eh, consumir eh, energía descarbonizada, que quiere entender su consumo energético. Y eh, la cultura de las empresas va a tener alrededor de toda esta transición energética un gran cambio. Creo que al final lo que vemos en la transición energética global es que es y es empresas y gobiernos, es carbón, petróleo y renovables, eh, que es y eh, sociedad civil eh, y todos trabajando juntos por la transición energética buscando tener y las tres, eh, elementos claves del triángulo que ser tener energía confiable, que sea asequible y que sea sostenible. Mil gracias.